Como todos sabemos, México es un país inseguro y es un cómodo hogar para la delincuencia organizada. En el pasado año 2019, México registró la cifra más alta en los últimos 20 años, una cantidad total de 34.582 asesinatos. Con esta cifra de asesinatos dolosos, el país se posiciona desgraciadamente como uno de los más inseguros para vivir no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Estos son datos, no opiniones. Datos sin escrúpulos que te muestran la verdad de México y cómo el narco se ha apoderado poco a poco de todo el país. Cuando mencionas a México, para cualquiera es sinónimo de miedo, cártel, droga, precaución, tráfico y demás términos en un campo semántico sembrado en el terror. Y bueno, ya en contexto, sabemos que el país es muy peligroso, violento. Pero, ¿a qué voy con esto? Tú vas a la página de Facebook de Netflix México y te encuentras por montón comentarios Relacionados con el tema de que están hartos de los narcaseries y desean ver otro tipo de contenido Porque es así, Netflix realmente está repleto de, de este tema Me hice un perfil de prueba en mi cuenta Y puse que me gustaban tres series de, de esas, ¿no? De Narcos y la chingada Y mira, esto es lo que me sale Mira, aquí por ejemplo estoy en mi, en mi cuenta, ¿no? Mira, aquí está, en grande, El Chapo Está La Reina del Sur Pablo Escobar, Señor de los Cielos, Narcos, ¿verdad? Eh, Pablo Escobar otra vez, el Chema, el Cártel, las Muñecas de la Mafia, Rosario y Tijeras, Ingobernable, el Final del Paraíso, Enemigos... Pues, no sé... Narcos de nuevo, La en del Sur, El Recluso, El Chapo... Mmm, ¿como que más? El capo, el, los Capos de la Droga... ¿Qué más? Ingobernable, La Reina del Sur, El Chapo... O sea, vas entendiendo, ¿no? Literalmente, México ama el narcotráfico. El contenido multimedia está repleto, está infestado de temas como estos. La música es igual, ¿eh? El narcocurrido es de lo más escuchado en México. Artistas como Herencia de Patrones, El Commander, Gerardo Ortiz... Perdón, lo estoy leyendo porque no conozco nada de esto. Calibre 50, Leymín Ramírez, el Movimiento Alterado, Tercer Elemento, El Fantasma, Milan García, Conelio Vegos, dinastía Vega, no sé qué, Ariel Nuno, no, este tema está cabrón, si le sigo, nunca cabré aquí. El tema del narco es todo un hit aquí. Las personas encantadas de la vida y felices escuchando un tema como este, mira. Reina hermosa pasa de mi cuerno, bríngala al volante y no me ves para atrás. Cortaba cartuchos, seguía rafagueando macizo. Montaba en mi raptor, no podía blanquear. Me traían cortito, no podía rajarme Ya andaba emperrado, tenía que matar. ¿Cómo llega esto a ser tan amado en un país que genera más de 30.000 homicidios al año? ¿En qué momento el mexicano se identifica con este tipo de.? canciones, este tipo de series. La romantización del narcotráfico está más que presente en el país. La mayoría del tráfico multimedia le interesa más cuántas esposas tuvo Pablo Escobar que lo que hace el presidente por el país. Prefieren saber qué tantas esposas tuvo el Chapo o qué tantos billetotes tiene un líder de un cártel. Por Dios, esto se fue completamente de las manos. Y no creo que haya un cambio inmediato. La población tiene una idolatría total por el narco en México. En el momento en el que hago este video estamos en resguardo total por el coronavirus. Nadie va a trabajar y ese resguardo en casa hasta no aviso. Bueno, obviamente la gente deja de trabajar y deja de percibir ingresos, ¿no? Si regresa con poco o nada de ingresos. Bueno, entonces hace día se dio la noticia de que el cartel del Golfo había entregado despensas a comunidad desconocida, ¿no? Y bueno, la gente Feliz de la vida, las personas aplaudían en redes y apoyaban estos gestos. Neta. Para ti la cantidad derramada en México, para ti la cantidad de muertes que hay en México, valen la pena por una pinche despensa. Las personas encantadas y comentan que ay, te ganaste mi respeto, que eso deberían hacer los diputados. Por Dios. Necesitamos retirar esto como sociedad, necesitamos revertirlo, necesitamos dejar de adorar personajes como el Chapo o Pablo Escobar y dejar de enaltecer, enaltecer a esta gente, ¿no? esta gente que a base de la delincuencia lleva unas cuantas migajas a su pueblo, a su pueblo, o construyen algunas cosillas, ¿no? ahí en la comunidad una iglesia, una iglesia, de una iglesia este, una escuela o oh, la chingada. Por Dios, con eso le caen en la boca miles de mexicanos y se les olvidan los secuestros, se les olvidan las extorsiones, se les olvidan los robos, asesinatos, todo lo demás. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que el mexicano organice sus prioridades y baje en su primer peldaño el amar al narcotráfico, en que priorice conocer la historia de México? Que sí, esto es del narcotráfico, es este, parte de nuestra historia, ¿no? te intrigan la cantidad de personas víctimas. Necesitas saber qué pasó con el movimiento y qué accionó en su momento, eso necesitas saber. No necesitas saber cómo le va a quedar el castillo, ni necesitas saber lo que cuenta su cómplice, el Popeya, acerca de Pablo Escobar, y Pablo Escobar Gaviria, y Pablo Escobar hizo esto, y Pablo Escobar a esta cárcel. No necesitas saber eso, debemos concientizar y dejar de consumir este tipo de contenido si queremos progresar como un país. Aunque solo sean series de entretenimiento, la gente lleva esta identificación de Soy de México, a huevo, mi ídolo el Chapo, yo soy como el Chapo, quiero ser como el Chapo, liberen al Chapo. Se debe parar de consumir totalmente este tipo de series si queremos llegar a ser un, un, un mejor país, una mejor sociedad, ¿no? No lo digo porque no sean mis gustos o que yo tenga mejores gustos, pero de verdad, preocupa. Preocupa la manera en que México es tan común... Las series de narcos, delitos, secuestros y cuánta cosa horrible que se ve en las redes. Debemos de cambiar esa manera de, de ver las cosas, ¿no? De no normalizar, no romantizar tanto el narcotráfico como, como es ahorita. Como, como es ahorita Netflix que veí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo mi feed lleno de, de este tipo de series. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por ver.